Y estamos muy contentos de poder cerrar, cerrar este, este año precisamente con la presentación de este libro, que significa mucho para nosotros y también para la historia de teorética. Eh, eh, como ustedes saben, el libro está dedicado a, al trabajo de Virginia y es una eh, colaboración que hemos realizado con el MUAC, que es el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Eh, el libro titulado Virginia Pérez Ratón, Centroamérica, Deseo del Lugar, eh, acompaña una exposición homónima que se inauguró en junio de este año y que está en exhibición hasta enero del próximo año y que fue curado por mí, Miguel López eh, y, y Lola Malabasi, eh, que es eh, ambos somos codirectores de Teorética. Eh, y el proyecto... Eh, fue una ocasión excepcional para poder repensar el legado de virginia ponerlo en perspectiva y reconectar algunas dimensiones de su práctica que habitualmente no habían sido eh, conectadas ¿no? como es por ejemplo eh, la relación que hay entre su obra como artista y su trabajo como gestora eh, de hecho creo que el, el proyecto como tal eh, resultó una, una, un feliz encuentro de entre dos instituciones que tienen un campo de interés común, que atraviesa la investigación, la producción de memoria crítica, la, el trabajo editorial, ¿no? que es tanto el MUAC como nosotros, ¿no? y lo cual también permitía eh, poder pensar cuál era el rol de Centroamérica eh, y de las prácticas artísticas de la región en México, eh, creo que eso fue como muy interesante y, y en ese sentido la muestra como tal no eh, está estrictamente centrada en Virginia, sino que es una excusa también para eh, subrayar una serie de redes que se desarrollaron de los años 90 en adelante en Centroamérica y que han permitido dinamizar el campo cultural y que han permitido justamente sembrar e eh, inyectar ¿no? una serie de vitalidades, deseos… Eh, gestos ¿no? que han permitido bueno, entender y transformar el campo, ¿no? del cual eh, teorética es parte. Eh, quería comenzar agradeciendo, bueno, dándole este mini contexto que es muy breve porque luego eh, Lola va a hablar mucho más del, de lo que fue el trabajo de pensamiento y de producción del, del libro y de la exposición, eh, pero quería comenzar agradeciendo a las personas que contribuyeron con nosotros, primero bueno, a todo el equipo de Teorética, hemos estado trabajando colectivamente en esto, si bien lo leyó Somos los Curadores, ha sido un trabajo eh, que involucró a todas las personas del equipo, desde la dimensión administrativa, desde el trabajo de organización de materiales, que involucró mucho tiempo eh, y energía del equipo de archivo, ¿no? aquí están eh, Viviana Zúñiga, Kevin y Carla, que también bueno, son, son parte del equipo de archivo que han estado trabajando con nosotros muy intensamente. También queremos agradecer a Dominique Ratón, que no está con nosotros hoy, pero que estuvo participando muy activamente en todo el proceso de exportación de, y gestión de, del movimiento de las obras, que es siempre un, un, una labor muy, muy compleja, ¿no? y en, ese, en, esos, en esos días también acompañó muy intensamente el trabajo Antonieta eh, Sibaja, eh, para nosotros el, el trabajo eh, representó un reto bastante grande porque Teorética, como ustedes saben, es una institución a una escala mediana y el MUAC es una institución a una escala monstruosamente grande, es probablemente el museo de arte contemporáneo más grande que hay en América Latina ¿no? y creo que significó un reto en términos de pensar qué tipo de colaboración podíamos establecer con un museo de estas características. Y también plantearnos la pregunta, ¿no? De eh, o, o plantearnos la pregunta, sí, de, de cómo poder seguir colaborando con instituciones de, de esta escala, ¿no? eh, Y que pueden justamente ayudar a amplificar el trabajo que venimos haciendo eh, localmente. Eh, luego quería también agradecer a, a todos los artistas que participaron del proyecto, tanto donando sus imágenes, cediendo permisos de reproducción prestando obras, eh, a, a personas amigas que nos ayudaron a que algunas obras lleguen aquí a, a Costa Rica para que luego puedan viajar a, a México. Eh, y también queremos agradecer a las personas que colaboraron en el libro, eh, en este caso al curador brasileño Paulo Henkerhoff y a la curadora puertorriqueña Mari Carmen Ramírez, eh, eh, cuyos textos eh, se incluyen en el volumen que hoy presentamos. <coughs> Y de parte del MUAC queremos agradecer especialmente a Cuauhtémoc Medina, que es el curador en jefe de la institución, a, a Alejandra Labastida, que es la curadora que trabajó con nosotros en la coordinación de la muestra, a Solenaro, que es la curadora en jefe y directora de Arqueia, que es el archivo del MUAC, y a Caterina Álvarez, que es la coordinadora editorial del MUAC, que también estuvo trabajando muy de cerca con eh, Vanessa eh, que también trabaja en equipo editorial para poder lograr el, el, el libro tan bello que ustedes tienen ahora en sus manos. La verdad es que el libro es muy, muy eh, muy lindo. Eh, eh, ¿Qué más quería decir para comenzar? Eh, bueno, y, y simplemente decirles que, que el libro, como ustedes eh, verán o ya vieron, eh, está compuesto de cuatro secciones, eh, una sección que está dedicada a pensar la obra de Virginia como tal, ¿no? a su, su, su, su itinerario, digamos, creativo, de sus grabados tempranos hasta tu trabajo con escultura, instalación y pintura. Luego una segunda sección que está dedicada a los proyectos eh, curatoriales más relevantes de, de Virginia, que se cuentan entre ellos los proyectos de mesótica que desarrolló cuando era directora del Museo de Arte y Diseño eh, Contemporáneo. Y, y ahí también quiero agradecer al archivo del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo que nos cedió varias imágenes para poder reproducir en esta, en esta sección. Eh, una tercera parte que está dedicada a su trabajo como gestora, a su trabajo como intelectual, ¿no? como curadora, eh, y una cuarta sección que está dedicada a teorética, que, que, acom que está acompañada de varios documentos, eh, carátulas de publicaciones, eh, material de archivo, ¿no? que de alguna manera señalan a Teorética como el legado vivo más importante de Virginia. Así que bueno, habiendo dado esta breve introducción, quería eh, pasar el micrófono a, primero a, a Lola, que va a plantear una serie de reflexiones sobre lo que fue el proceso de trabajo. Luego eh, vamos a estar eh, escuchando a Susana Sánchez Carballo, que es artista visual e investigadora y finalmente a George Judis que es profesor de estudios latinoamericanos de la Universidad de Miami y que reside entre San José y, y Miami. Eh, así que bueno, nada, muchísimas gracias George y Susano por acompañarnos en esta noche y gracias a ustedes también por estar con nosotros luego de la presentación. Eh, pueden acercarse a brindar con nosotros. Así que bueno, muchas gracias y te paso la palabra Lola. Eh, yo me voy a permitir una pequeña cursilería, quiero empezar con una anécdota de cómo conocí yo a Virginia, porque en realidad yo no la conocí en vida. Yo soy parte de una generación más joven que nos tocó eh, inventarnos otras formas, crecer en otras, en, hacia, en otras vías y en realidad la manera en la que tuve el acercamiento a su trabajo fue justamente por medio de teorética, donde empecé a trabajar hace ya poco más de ocho años. En ese momento... Eh, empecé a revisar lo que en aquel momento se consideraba era el archivo, pero en realidad era nada más un montón de discos, DVDs, eh, cassettes, VHS, todo ahí nada más junto y en realidad no sabemos ni siquiera qué había pero para mí fue muy importante porque fue como ir pasando por un curso intensivo de todo el trabajo que se había hecho en Teorética y mucho trabajo que se había hecho en Centroamérica a partir de la gestión que se, se realizaba desde acá y la gestión que fue haciendo Virginia como directora, curadora y agente en general. Y eventualmente me tocó también acompañar el, la labor de, de editar dos libros, uno de las, una antología de los escritos de Virginia y otro que era una, un homenaje a, a su trabajo, eh, y pues por ahí fue que la, la fui conociendo mucho más y fui entablando un diálogo que yo creo que es como un diálogo indiferido, un diálogo quizás imposible y al mismo tiempo muy real, existente, y por cosas de la vida eh, y gracias también como a, al, al apoyo de, del equipo y, de, y mucho también al acompañamiento de Dominique Ratón, pues aquí sigo, ocho años después, y sigo pensando en lo que aprendí de, de Virginia. Entonces a la hora de presentarse la oportunidad de curar esta exposición y Miguel me hizo la invitación como una manera para mí también de poner ya en evidencia y de revisar todo aquello que en algún momento fue un conocimiento bastante empírico, pero que hoy considero la maestría y el doctorado más increíble que haya podido tener, a pesar de que no fue algo ni académico ni, ni de una investigación dura, como yo venía acostumbrada eh, estando de vuelta de, de terminar de estudiar en la universidad, tras eso en la universidad en Estados Unidos, donde claramente Centroamérica ni siquiera existe, la historia del arte latinoamericano es apenas un punto, México, y el resto es como si no existiera, entonces todo esto se vio materializado de alguna manera en el proceso que llevamos Miguel y yo durante los meses previos a la, a la exposición, pero que en realidad había sido un trabajo que había iniciado hacía años, años anteriores, y yo lo que me preguntaba un poco era qué es lo que voy a aprender nuevo, cómo hago yo para para para compartir este conocimiento pero también para hacer una revisión que de alguna manera había absorbido todo pero nunca lo había pensado ni, ni mucho menos profundizado al nivel que se llega cuando uno está pues pensando una curaduría y cómo se va a dialogar con, con un público in, con un público tras de eso en México que es más complicado porque no hay esa, esa cercanía que teníamos nosotros acá y pues a partir de, de los distintos aspectos por medio de los cuales articulamos la exposición, que fue su trabajo artístico, una parte poco vista de, de, del trabajo, poco conocida del trabajo de Virginia, la mayoría de la gente la conoce más como curadora o como gestora, pero realmente su trabajo artístico es sumamente importante para entender a dónde llega esa gestión eventualmente, luego el, eh, la curaduría, a, a la cual, cómo se fue acercando esa curaduría y cómo fue luego la gestión y la curaduría desde el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo y eventualmente teorética y pues las redes que, que, que inevitablemente surgieron y cómo se expandieron a partir de, de ese trabajo. Y yo quería realmente como rescatar a partir de ahí que el acercarse desde ese lugar a, al trabajo que se realizó durante, pues, quizás dos décadas más o menos, eh, fue una manera también de conectarlo con el presente inevitablemente. Yo, como les decía, soy una generación más joven y también soy una generación que quizás tenemos ciertos problemas con, con, con la nostalgia que se siente por un momento de de construcción de la idea del arte centroamericano que hay una una crítica fuerte también a lo que fue eso y también un reconocimiento a, a, a ese trabajo que se dio que de alguna manera hoy en día nos nos impacta desde muchos lugares y iniciar precisamente como con esas con esa idea de la sensibilidad artística me, me, pues nos permitió también entender por qué digamos, se construían las cosas desde otros lugares y por qué teorética tenía la particularidad que, que tiene en este momento de ser un lugar experimental, de ser un lugar eh, con un crítico también, pero que se mueve de diferentes maneras que no son las tradicionales y que no son las instituciones formales a las que estamos acostumbrados. Y es porque, Virginia lo decía muy bien eh, y fue una frase que quisimos destacar en la exposición, que para ella el trabajo de gestión era una extensión de su trabajo artístico, es un trabajo creativo, es un, un, un trabajo que viene justamente desde, desde el conocer cómo es el trabajo artístico y no, no solo desde el otro lado ya de la, de la gestión. Y, y bueno, eh, esas, es, eso también como que lo, lo conecté mucho con, el, con las estrategias que se se establecieron en ese momento, y, y el trabajar a partir de lo que ella llamaba la ficción operativa, o sea, el construir un territorio, el construir o el, o el posicionar incluso un espacio como Centroamérica, eh, es algo conflictivo, eh, lo entendíamos dentro de, un, dentro de un contexto, lo pusimos así, lo, lo entendimos así dentro de la exposición, dentro de un contexto en Latinoamérica en los noventas, donde esto era un debate de qué es Latinoamérica, qué es arte latinoamericano y que Centroamérica de alguna manera había quedado fuera de esa, de esa discusión y pues eh, inevitablemente se quiso introducir esa, esa, esa pues la interjección de quién somos y cómo somos y de dónde creamos y, y qué es la producción artística que se está generando en este espacio. Eh, por medio de múltiples exposiciones, publicaciones y, y eventos y debates eh, que hoy en día lo, lo entiendo y lo entendimos revisia, revisando también esta, esta exposición precisamente con, como esa estrategia, como esa, esa necesidad de, de, de generar un, un espacio como un, un lugar, un lugar con historia y memoria, como lo llama muy bien ella en sus escritos. Eh, a mí esto me, pues me movía más desde un lugar de pensar en lo común, en cuáles fueron como las redes que, que nos unieron y no tanto en qué significa Centroamérica desde un lugar de identidad o qué significa la producción que se genera desde estos lugares, pues es sumamente diferente hablar de qué es lo que está sucediendo en Guatemala, de qué es lo que está sucediendo en Panamá, en Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador. Y pues nunca, ni siquiera consideramos Belice. Entonces ya desde ahí hay, hay distinciones muy fuertes. Sin embargo, una de las cosas que queríamos hacer visible y que fuera real, es que todo este trabajo y todo esto que conocemos hoy en día como... La labor que, que, que se generó durante ese, ese momento en específico no fue una labor que se hizo por una sola persona, eh, sino que más bien la estrategia principal que logró Virginia y que creo que fue la, la estrategia de la cual he aprendido más, es justamente generar las redes y... Y como quien dice, aliarse con, con quienes querían mover y caminar en la misma dirección o, o consideraban podían apoyarse y acuerparse para llevar adelante un trabajo que requiere todavía, porque en este contexto tenemos muchísimas urgencias, eh, muchísimas dificultades, pero que requiere mucha gente eh, llevando la carreta. Entonces, a través de todo eso, yo, en este, como pensando en esta, justamente en esta, en esta presentación, la manera en la que se me hacía relevante eh, traer eh, al presente ese, ese trabajo era justamente por medio de lo que estamos haciendo en teorética y cómo de alguna manera hemos continuado con esa visión y esa, esa idea de la gestión como una práctica artística más, intentando hacer, hacerla incluso más visible de lo que se, se hacía en ese momento pues se generaban muchas cosas de teorética que son invisibles incluso dentro de un archivo mismo eh, que no son tan fáciles ni tan tangibles a la hora de pensar en cómo se maneja y cómo se mueve un espacio independiente un espacio fundado por un artista, un espacio con, con un nivel de pensamiento a lo interno que quizás no necesariamente llega al público. Y, y pues también inevitablemente rescatar esa idea de las, de las redes y de intentar movernos más allá de las figuras individuales. Una, o sea, pensar en cómo, cómo, esa, cómo ese impacto que se genera por medio del de, de acuerparse, eh, es realmente lo que queda a largo plazo y no solo considerar que el, que el, que el evento o la exposición o la publicación es, lo, es la única vía, porque realmente si, si somos sinceros, hoy en día incluso muchas personas que veo aquí, que están aquí, es justamente esa afectividad y esa, y esa potencia que generó en su momento teorética y que o, otra gente más, que veo gente de generaciones más nuevas, que incluso también viene desde ese lugar de, de colaboración y de acuerparse para intentar hacer lo que podamos hacer desde nuestros lugares. Y finalmente, una cosa muy importante, que incluso estuvimos discutiendo con, con Susana, es pensar en cómo, o sea, en, la, en, la, en el archivo y la memoria como un proyecto en tal, como tal. O sea, cómo esto no es solo eh, recopilar información, sino es también activarla, ponerla uh, a disposición de la gente, cómo podemos generar investigación a partir de ahí, cómo ubicar y posicionar ciertos debates también desde esta, desde esta memoria, desde las publicaciones, desde las exposiciones, como un todo, como un proyecto y no, y no solo dejarlo eh, aislado como el, casi que la acumulación. Y creo que esto, esta exposición y esta publicación intenta hacer también visible mucho de eso, el son materiales que han estado en el archivo, son materiales que como les conté, yo trabajé con esto, son eh, obras que, que, que pertenecen a la colección de Virginia, que inevitablemente generan un discurso al, al entrar en, en diálogo entre ellas y con, con otros públicos. Entonces creo que sin extenderme mucho más, quiero pasarle la palabra a Susana justamente para terminar y para continuar con esa idea que me parece eh, es un poco lo que ella quería compartirnos hoy. Bueno, buenas noches, ¿me escuchan bien? sí eh, Muchísimas gracias a Teoretica, a Paula, Daniela, a Lola y a Miguel por esta invitación, para ser más precisa y elocuente, eh, voy a permitirme leer la reflexión. Quisiera comenzar con una cita del libro con la cual me siento muy identificada y me permite abrir mi reflexión de esta noche, abro comillas. Mirar de cerca nos interpela, como también seguir encarando el compromiso de reclamar la teoría y la estética como lugares de reflexión y acción pública. Precisamente en esta publicación, se destacan rasgos de Virginia como el activismo artístico, a partir de lo que ella en ese momento, aproximadamente en la década de los 90, consideraba urgente. Y actualmente considero que deberíamos emular esa búsqueda de identificar lo que es urgente a nivel nacional, en nuestro contexto, y por eso les ruego me permitan hacer una relectura de ese lugar de deseo desde mi subjetividad e historicidad a partir de tres aspectos que llamaron poderosamente mi atención al hacer la lectura de este libro. El primero es un aspecto relacionado a las premisas feministas que siento permearon en el discurso de Virginia, tanto en su creación artística personal, como también en su función como curadora, gestora y directora del Museo de Artesigno Contemporáneo y de Teorética. Otro aspecto que me gustaría señalar es la lectura crítica que tenía Virginia de su entorno, y por último la importancia que tenía para ella la memoria, ya que en su misma producción, como lo mencionan Miguel y Lola, su obra personal giró principalmente en torno a la memoria de los objetos y de los espacios, con un enfoque en el hogar y lo cotidiano, como también lo menciona Pablo Herkenhoff, que había un interés enfocado en el paisaje humano del urbano, en la memoria individual, en el imaginario colectivo, de ahí que su trabajo estuviera relacionado con los lugares de memoria. Malabasi y López destacan una entrevista en que se deja ver esta mirada crítica y autocrítica de Virginia cuando se decantó por aceptar la invitación de dirigir el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. Ella pensó en ese momento, y leo textualmente, te quejaste que los museos no operan de la manera en que pensás que deberían y que las instituciones artísticas no responden a las necesidades de los artistas. Entonces, dice Virginia, acepté el trabajo para ver cómo podía yo cambiar las cosas. Este, esta reflexión de ella me atraviesa y me interpela y a la vez me desafía porque me hace preguntarme lo mismo, ¿Qué estoy haciendo yo para cambiar las cosas de las cuales me quejo de las instituciones artísticas del país? Como se acentúa en el libro, Virginia buscó contribuir a cambiar las condiciones de producción y pensamiento con un doble objetivo, visibilizar hacia afuera y valorar hacia adentro. A partir de un trabajo colectivo, por medio de la estrategia de expandir las redes a través de exposiciones, y encuentros teóricos, y leo textualmente, con el compromiso por cuidar y preservar la memoria del arte y la cultura, con la confianza de que esto podría ofrecer nuevas distintas maneras de pensar en el pasado, el presente y el futuro. En este momento, otro cuestionamiento me interpela por la incertidumbre que surge en mí de no saber dónde está la memoria de las artes visuales en Costa Rica, ¿A dónde se encuentra? ¿Dónde están los archivos que podrían construir diversos relatos que alimenten esas memorias? Se podría pensar que buena parte de estos archivos podrían estar en los museos públicos, pero por desgracia todos y todas quienes estamos hoy aquí sabemos que eso no es así. Ya que hay un vacío impresionante sobre documentos y archivos que deberían contar la memoria de esas instituciones públicas encargadas por ley de salvaguardar el patrimonio artístico del país. Lamentablemente, tampoco hay políticas que establezcan el mínimo señalamiento sobre cómo debe hacerse una sistematización adecuada de esos archivos en un museo. Entonces, ¿Cómo se va a preservar la memoria de nuestras artes visuales? En este orden de cuestionamientos, cabalmente en el libro que hoy estamos presentando, se menciona cómo Virginia buscó complejizar la definición de Centroamérica preguntándose ¿Desde dónde y para quién se habla? ¿Centroamérica está restringida a la representación cartográfica o es posible pensarla como un territorio cultural? Había un desafío, un deseo en Virginia de darle lugar a lo inexistente y de representarlo desde adentro. En relación con esto último, me tomo otra licencia de preguntarme algo semejante de Costa Rica. ¿Cuál es la representación que hay del país como territorio cultural? Si todos y todas estamos de acuerdo en que la historia se escriba a partir de las estructuras de poder y de quienes tienen ese poder en ese momento, tendríamos que estar de acuerdo en que esa representación existente hasta ahora, no están las voces de las poblaciones LGTBQ, migrantes, mujeres, afrodescendientes, la lista es muy larga de ese otro que está ausente. ¿Está la memoria presente el territorio cultural de Guanacaste, de Limón, de Punta Arenas, por decir solo algunos contextos, en el patrimonio artístico visual? ¿Nos está importando salvaguardar esa memoria? ¿O lamentablemente no se están tomando en cuenta esas otras representaciones y solo estamos reproduciendo un discurso hegemónico, vallecentrista, patriarcal, racista, xenófobo y homofóbico? Por consiguiente, me atrevería a mencionar la urgencia de reescribir otras lecturas de las historias de las artes visuales que están inexistentes de la oficialidad y legitimidad, como Virginia mencionaba, darle lugar a lo inexistente y representarlo desde adentro. En lo que respecta a las premisas feministas que aludí al principio, Pablo Herkenhoff describe cómo Virginia le comentaba que ella esperaba el día, y leo textualmente, en que los que vengan después de nosotros, artistas y curadores, puedan trabajar libremente sin el peso de un contexto geográfico o de ser mujer, y que la exclusión de todo eso pueda ser resuelta. Esto precisamente me recuerda a otra gran mujer que también se propuso luchas que hasta ese momento se veían como utopías, y me refiero a Ángel Acuña, quien fundó la Liga Feminista en Costa Rica en 1923 y que en el 69 enunciaba lo siguiente, algo que me recuerda mucho lo que acabo de decir de Virginia. El papel futuro de las mujeres no ha de ser de simples espectadoras, sino de actividad. Actividad en los movimientos sociales, culturales y políticos de un mundo visto con nuevos ojos. Acuña agregaba también esto. La juventud de hoy, de 1970, prepara el terreno y riega la simiente, la de mañana cosechará el futuro. A mí no me será dado probablemente alcanzar esos tiempos felices, pero qué importa. La campaña por el derecho social de la mujer que iguale su destino humano al del hombre está iniciada vigorosamente en los grandes centros intelectuales. Y es para mí de gran regocijo la certidumbre que tengo de que el triunfo final dará la justicia debida a nuestro sexo. A lo largo de los años que tengo de investigar a mujeres creadoras en diferentes manifestaciones artísticas, puedo sacar en conclusión que prevaleció su imposición a no ceder ante las restricciones sociales. En ese mismo sentido, en el libro, Salude que el discurso crítico y curatorial de Virginia está sentado sobre la idea de resistencia al poder político que refleja el machismo y el patriarcado y se pervierte en violencia contra las mujeres en formas variables, desde el silenciamiento que van desde la censura hasta el asesinato. En efecto, este silenciamiento se hace notorio cuando se investiga la representación y participación de las mujeres artistas en exposiciones individuales y colectivas en los museos públicos del país. Para ilustrar esto, me gustaría muy brevemente mencionar unas cifras que me parecen alarmantes, tomando dos estudios de caso, el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo y el Museo de Arte Costarricense. En el Museo de Arte Costarricense, de 1978 al 2019, solo un 21.2% de exposiciones individuales correspondía a mujeres, versus un 78.8% que fueron hechas por artistas hombres. Y en el Museo de Arte Diseño Contemporáneo, desde 1994, su año de creación, hasta el 2019, un 28% de exposiciones individuales correspondió a a mujeres, artistas, versus un 72 exposiciones que fueron realizadas por hombres. A lo largo de los planteamientos hechos en esta valiosa publicación, se destaca la gran, la gran capacidad de convocatoria que tenía Virginia para buscar apoyo de prestigiosas instituciones extranjeras para capturar recursos con el fin de crear un proyecto para el desarrollo de la cultura. Este deseo de hacer proyectos para el desarrollo de la cultura me hace pensar en otra pionera, una mujer visionaria que en la década de los 70 también buscó recursos a nivel internacional y estatal para crear el centro de cine. Me refiero a María Los Ángeles Quitico Moreno. Mi interés en mencionar a estas mujeres, por solo decir unas pocas, es porque considero importante señalar cómo a lo largo de la historia de Costa Rica han existido audaces luchadoras y me apropio de un enunciado de Paulo Gerkenhoff que sale en el libro, cuando describe a Virginia, fueron grandes estrategas que vieron las instituciones como estructuras de visibilización y circulación. A lo largo de la lectura se resalta que Pérez Ratón fue una mujer que convirtió las limitaciones en potencia, es decir, repotencializa socialmente la adversidad precisamente una de sus estrategias fue conectarnos con el arte centroamericano, por lo cual resulta muy oportuno destacar una exposición, Mesótica II, que la realizó cuando dirigía el Museo de Arte Diseño Contemporáneo, y esta exposición, como me lo comenta Susi Vargas, otra artista visual, e investigadora, ella me dice que al verla nos conectaba con la realidad centroamericana y con el arte que se estaba haciendo en la región. Esa exposición, y Virginia, por medio de esa exposición, abrió una ventana hacia un espacio que no se había visto hasta ese momento en el país. Con Teorética, Virginia se propuso al lado de los artistas unir el mundo de los museos, de las instituciones y las universidades en torno a su proyecto. Un ejemplo de esto se puede ver con el increíble megaproyecto estrechudoso del 2006 comisariado por Tamara Díaz-Bringas, que entre una serie de valiosos logros, que no me extiendo aquí porque no tengo tiempo, quisiera solo destacar uno que está relacionado con lo que mencionaba anteriormente, sobre la maravillosa coordinación interinstitucional local, que en ese momento evidenció que sí es posible este tipo de mega eventos cuando se unen las voluntades. Ingenuamente se menciona en esta publicación que Virginia pensó que Teorética atendía apenas a cuatro aspectos, a cuatro objetivos, montar muestras, promover la discusión sobre el arte, ofrecer un centro de documentación gratuito y editar publicaciones. Aunque se identifica esta labor como ingenua, porque obviamente Teorética fue muchísimo más que eso, personalmente desearía que esos cuatro fines estuvieran hoy presentes en las instituciones públicas artísticas y con esto me gustaría mencionar una anécdota de que en mis tiempos de estudiante, la revista Fanal que comenzó a ser publicada bajo la dirección de Virginia, cuando Rolando Castellón era curador y Luis Fernando Quiroz estaba dirigiendo esa publicación, esa revista fanal representó un insumo importantísimo para comprender, analizar y debatir y teorizar las prácticas art artísticas perdón, a través de otros formatos, otros lenguajes, un documento sumamente valioso para la investigación, que la investigación es algo indispensable en las prácticas artísticas. Lamentablemente, este tipo de publicaciones hoy en día, provienen muy poco, muy escaso, de los museos públicos. La autorreflexión crítica de Virginia, y cito textualmente, llevó a desarrollar estrategias políticas institucionales para atacar el olvido interno de los propios países de América Latina respecto a su producción simbólica. Y en la actualidad, en este momento, considero que estamos ante ese mismo desafío de atacar el olvido sobre la memoria de nuestro imaginario artístico, la cual de cierta manera, irremediablemente, está enlazada a la memoria de los museos públicos del país. Y en este punto quisiera extenderme, que debemos también preservar por medio de archivos, documentos, publicaciones y cualquier medio, lo que colectivos y organizaciones civiles independientes están creando, lo que nuestras comunidades están produciendo, Toda esa producción simbólica que define nuestra identidad individual y colectiva. Tenemos la responsabilidad, como mencionaba Lola, de ir más allá de prácticas artísticas individualistas, que solo satisfagan nuestros egos, sino crear acciones contra la desmemoria, concepto que también se menciona en el libro. Claro está, esto es todo un desafío, ya que cuando uno investiga en la memoria, cuando uno investiguen los archivos, estos documentos se pueden convertir en un acto subversivo. La investigación también es un acto subversivo. No obstante, creo que en el ambiente artístico actual necesitamos actos subversivos. Por último… Hay un texto al que deseo referirme brevemente que escribió Virginia en 1997, titulado Situación y perspectivas de los museos en Costa Rica, porque considero que a pesar de lo que, lo que escribió hace 22 años, hoy más que nunca está muy vigente y demuestra la agudeza y la capacidad de síntesis que tenía Virginia para comprender la situación administrativa de las instituciones públicas. Ella afirma, abro comillas, en cuanto a la estructura que puede funcionar de cara a estas nuevas circunstancias, se debe plantear una estructura mixta. Se habla de reforma del Estado, de reestructuración, de reducir el aparato legal, el aparato estatal, pero las estructuras mentales siguen siendo las mismas. Los museos deberían convertirse hacia lo interno en un espejo donde se mira a la sociedad y se reflejan las conclusiones conductas que obedecen al cambio y hacia lo externo, en fuerzas que induzcan a una toma de conciencia sobre la necesidad de su existencia. Esto mismo solicitaría yo de manera muy respetuosa como ciudadana y como artista hoy en día, que los museos y todas las instituciones artísticas y el Ministerio de Cultura abran espacios para que todos los actores y actoras sociales relacionadas a las prácticas artísticas, discutamos la necesidad de su existencia y las urgencias del cambio. Más allá de lo administrativo, como decía Virginia, es urgente un cambio en las estructuras mentales. Muchas gracias. Bueno, eh, muchas gracias. Eh, creo que parte de lo que tengo escrito lo voy a ir saltando porque ya se han dicho muchas cosas después del, de la lectura del libro, ¿no? Y, eh, y bueno, quisiera empezar agradeciendo a, a, a Miguel y a Lola y la dirección y administración de Teorética por haberme pedido esta presentación y haberme eh, hecho, es decir, reflexionar sobre una serie de cuestiones que me parecen muy importantes. Eh, acerca de, del, del libro, Virginia Pérez Ratón, Centroamérica, Deseo del Lugar, que además de un homenaje bien merecido de la labor artística, curatorial, de gestión y de institution builder, creadora de instituciones, me parece que un hito en la, es un hito en la historia artística de Costa Rica, Centroamérica y Latinoamérica. Entonces, yo en realidad tengo tres partes, pero creo que la segunda parte que tiene que ver con muchos de los contenidos del libro la voy a ir saltando un poco. Entonces, la primera tiene que ver con una constatación personal respecto a mi conocimiento de Virginia, eh, la segunda que sería un poco un repaso de los contenidos del libro y la tercera eh, que quizás sí me concentre en eso sería… Un análisis, análisis coyuntural del momento en que emerge Virginia Pérez-Retón como curadora e institution builder y el momento actual eh, que me parece muy distinto. Esta última parte también es una invitación al debate sobre condiciones de posibilidad del arte en distintas coyunturas. Bueno, yo conocí a Virginia en uno de sus viajes para dar a conocer arte centroamericano en contextos internacionales. Coincidimos en el Centro de Estudios Curatoriales en Bard College en marzo de 2001, en una conferencia que el entonces director Norton Batkin coorganizó con Ivo Musquita y, y, y Mari Carmen Ramírez. Eh, bueno, solo para dar una idea de los otros participantes, eh, Carlos Basualdo, Rosina Casali, Cecilia Fajardo Gil, Pablo Herkenhoff, Cuauhtémoc Medina, Gerardo Mosquera, Luis Pérez Oramas, y Osvaldo Sánchez eran parte de, de ese encuentro. En ese entonces yo no conocía, bueno, siendo norteamericano, a pesar de ser hijo de salvadoreños, no conocía bien el arte centroamericano, pues mis lugares de investigación eran era Estados Unidos y Brasil. ¿no? Y además como no soy crítico de arte, no pretendía ni pretendo tener un conocimiento total del campo, sino que me limito a temas que me interesan y que tienen que ver con cómo las distintas dimensiones de la cultura se relacionan con sus entornos sociales, políticos y económicos. Luego de conocer a Virginia, empecé a, eh, a interesarme por el arte centroamericano, ¿no? eh, y bueno, por cuestiones personales acabé acá y, visi y visitando teorética y teniendo un poco de mejor conocimiento, y, y habiendo participado en algunos eventos. ¿no? Una vez acá asistí a las grandes exposiciones que curó y auspició, Mesótica, El Estrecho Dudoso y otros, ¿no? porque yo llegué acá más o menos en el 2002. Y por cierto, participé en el seminario en 2006, Que Centroamérica, para el cual Virginia escribió un ensayo que, como se dice en una nota aclaratoria en el libro, eh, trataba de establecer las posibilidades de trabajo e investigación a futuro, a partir de nociones dejadas por la experiencia y práctica artística, curatorial y museológica de, desde 1909, así como desde la perspectiva del mercado a inicios del siglo XXI. Este ensayo aparece en el libro como ¿Qué región? apuntando hacia un estrecho dudoso y apareció en 2013 en Valencia en un libro que se titula Del Estrecho Dudoso a un Caribe Invisible, apuntes sobre arte centroamericano. En realidad yo no conocí el nombre de eh, Vicky de v Virginia antes de conocerla a ella en persona. Perdón, yo sí conocí el nombre de ella antes de conocerla. A finales de los 90, a partir de un centro de investigación que yo había fundado en la Universidad de Nueva York, colaboré con la curadora Maricarmen Ramírez y el artista Luis Kamnitzer en la publicación de un libro, que nunca se publicó, pero que se menciona en, el, en, en, en, en este libro, eh, y que se titulaba Beyond Identity, Globalization in Latin American Art, más allá de la identidad, la globalización y el arte latinoamericano. Debido a problemas que no, tiene, que no vienen al caso comentar aquí, nunca se publicó el libro. El ensayo de Virginia contribuyó, que, que Virginia contribuyó al libro se titula opciones y estrategias curatoriales en Centroamérica, las mesóticas y otras exposiciones 1995 a 1998. De hecho, me puse a leer el ensayo, bueno, me costó en la computadora encontrar el archivo con todos los ensayos, que eran como 20, de distintos eh, historiadores de arte, para ese libro que nunca se publicó. ¿no? Eh, Significatabilidad. Significata, significata, significativamente, eh, este ensayo figura en la sección del libro titulada Brokering Devices, Curators and Museums, eh, me parece que esa figura, la del broker, ¿no? calza muy bien la acción de Virginia, pues se trata de alguien que tenga las competencias para fungir como coordinador, mediador y conectador de diferentes actores, bueno, se menciona esa, esa, convoca, esa capacidad de convocatoria hace un momento, ¿no? De convocar artistas, mecenas, críticos, representantes, curadores y organizadores de eventos internacionales, revistas especializadas, etc. Eh, digo un poquito más acerca de la figura del broker en esta tercera sección de las coyunturas, ¿no? Eh, y termino esta primera sección cómo conocí el trabajo de Virginia, diciendo que el ensayo eh, de Virginia como su presentación en qué Centroamérica y en el catálogo de Estrecho Dudoso fueron claves para un curso de doctorado que di en la UNA eh, sobre región, es decir, me disparó en la cabeza qué puedo hacer yo en Costa Rica en un curso en la UNA, entonces se me ocurrió hacer un curso sobre región en que pensé otras regiones, los Andes, Caribe, el Cono Sur, eh, y claro, Centroamérica a partir de, del trabajo de, de Virginia y de Teorética. ¿no? Eh, bueno, no voy a decir más acerca de eso, eh, lo que sí quisiera ahora solo tocar algunos, pocos elementos que quizás no se enfatizaron de la misma manera o que yo los puedo tomar de otra manera y uno sería eh, algo que se dice en el libro y que también eh, subraya Mari Carmen Ramírez y es que eh, lo que trabajó Virginia en realidad además de todo este trabajo que se ha mencionado son los mecanismos de legitimidad no es decir cómo es que se legitima el trabajo de un entorno particular, de una región que ha sido invisibilizada, ¿no? Me parece que ese es el trabajo fundamental, ¿no? Y claro, legitimar quiere decir poder hacerlo en todas las escalas que ya se mencionó, en esa convocatoria, ¿no?, de mecenas, de financiadores, etc. Es un arduo trabajo de legitimar en muchas escalas, ¿no? Ahora… Voy a saltarme la segunda parte que tiene que ver con el libro, que es la más larga de, de esta presentación, pero ya se mencionó que hay cuatro partes, verdad que la, que la primera es la obra de Virginia, que la segunda son sus trabajos curatoriales, que la tercera es la gestión y su trabajo intelectual, y la cuarta es, tiene que ver con teorética. Entonces, eh, a, a pesar de que sin duda tengo algunas cositas ahí en esta segunda sección, eh, Creo que, y además sería repetir muchas cosas que se, que se dijeron, ¿no? Voy a saltar esa parte eh, y todos los nombres que se mencionan en ese trabajo de articulación que me pareció sumamente importante, es decir, esa convocatoria. Eh, y paso a la tercera sección. Eh, ¿Qué región eh, y, y dónde, perdón, no es, no es la, la que tiene que ver con. Eh, el aspecto coyuntural y, y quizás aquí eh, mencione eh, el trabajo que en realidad el inicio del trabajo qué región que está aquí se hizo en 2006 verdad para qué centroamérica ¿No? que casi tiene el mismo título que centroamérica qué región eh, y a la sección conclusiva de, del ensayo que está en el libro eh, Virginia señala las limitaciones ya en 2006 y lo que queda por hacer, ¿no? es decir, ya hay visibilización y circulación de artistas y curadores en Centroamérica y el Caribe, Caribe perdón, en Costa Rica y, el, y Centroamérica. En la mayoría de casos no existe apoyos para producción de obras o su montaje, no hay buenas condiciones museográficas, hay desiguales condiciones de bienales en, diversos, en los diversos países, hay una débil estructura de mercado y coleccionismo reducido. Eh, me parece que está terminando el ensayo con una coyuntura, es decir, es un análisis coyuntural en ese momento, de a, par, a pesar de todo el trabajo que se había hecho, todavía había una serie de deficiencias y que, como se acaba de decir, siguen esas deficiencias en la actualidad. ¿no? Eh, creo que termina diciendo algo como el sistema de arte se encuentra incompleto. ¿no? Bueno… Eh, ahora termino eh, en esta tercera parte destacando la coyuntura en que Virginia disierne condiciones y ejerce di, condiciones de posibilidad y ejerce su gestión y su institution building, condiciones a las cuales ella se refiere en, en el ensayo. Eh, primero, claro, que, que creo que se mencionó los acuerdos de paz que se hacen posible que se pueda comunicar de nuevo en la región, con mayor seguridad o por lo menos con menor inseguridad, en los 80s no se podía mover grupos de teatro o de arte de un país a otro, ¿no? entonces es una condición que cambia. Eh, pensemos, llegar en bus en los 80 en las guerras, con libros o con obras de arte habría sido imposible. Otra cuestión tiene que ver con el entorno neoliberal, ¿no? que viene desde los 80 eh, y que es importante eh, y además, quizás relacionado en el mundo, es ese entorno con eh, quienes recoge, quienes toman ¿no? la iniciativa en financiamientos, que son, es la cooperación internacional y los financiamientos internacionales. ¿no? no solo en Costa Rica y Centroamérica, sino en muchas partes de América Latina y, y de otras regiones, pongamos… Eh, de mayor desarrollo institucional en el mundo. Eh, y a la misma vez, la apertura del mundo internacional del arte, que busca expresiones de las regiones subalternas. ¿no? Recordarán, eh, Magician de la Terre, es decir, y una serie de exposiciones que vienen después, es decir, con ese, digamos, esa sed de lo exótico del, subal de, del mundo subalterno. ¿No? Entonces, eso también juega un papel porque abre una posibilidad de que se entre ahí, pero que también se subvierta esa, esa sed de lo exótico, ¿no? contra lo cual eh, Virginia luchó. De hecho, mesótica tiene que ver Mesoamérica y lo exótico, ¿verdad? Y es una subversión de, de esa conexión entre Mesoamérica y lo exótico. En Costa Rica… Eh, condiciones, presencia, otra cosa, una cosa que no menciono, se mencionó y sé que es muy importante en teatro, pero no sé hasta qué punto tiene la, el mismo peso en el mundo del arte, aunque sí con, sé que hubo artistas chilenos que enseñaron en la Universidad de Costa Rica, es la presencia de exiliados políticos de Sudamérica, ¿no? que traen conocimientos, contactos y capitales, algo que no se menciona. ¿no? Y la otra cosa es el upswing o el alza, del arte contemporáneo en el mundo, con prioridad de la curadoría. Eh, es decir, eh, me salté una parte aquí que tengo toda una reflexión acerca de la figura del curador. Por cierto, eh, en los años 80, en la revista Time, salió en primera plana verdad eh, una, un reportaje que se llamaba La década del curador, ¿no? como nueva figura mundial. Eh, y lo interesante de esa figura es que eh, su, lo interesante y también lo que se critica a menudo es que la, el curador o la curadora viene absorbiendo cier, cierto dinamismo que pertenecería al artista, ¿no? eh, es decir, que hay una, una, una creatividad, que se da en la curaduría, digamos en, la, lo que en los estudios que hacen de, se hacen de curaduría, que sería la gestión y la organización de atmósferas, ¿no? Es decir, que los artistas son ubicados según criterios del curador. Y entonces en ese sentido los criterios de o la curadora toman prioridad sobre las obras mismas, ¿no? Entonces, eso es algo que, que se viene estudiando, me parece que en ese momento es clave, porque antes de los 80 no creo que se usara la palabra curador para ningún gestor de museo o galería en América Latina, o inclusive en Estados Unidos tampoco. ¿no? Es decir, eh, entonces es una figura relativamente nueva. Eh, y se podría decir más acerca de esa cuestión. Bueno, ¿cuáles son las condiciones ahora y cómo es que alguien con el talento de una Virginia pudiera operar en ellas? ¿no? Veo esto como el gran desafío ¿no? en este otro momento. Bueno, ¿cuáles son las condiciones? Por una parte, agotamiento de bienales, la descontinuidad de la Bienal de Artes Visuales eh, de Centroamérica. ¿No? Es decir, esa me parece un, un, una pieza en esta coyuntura en que estamos. El agotamiento hasta cierto punto del arte contemporáneo, es decir, lo que se entendió como arte contemporáneo a partir de los 80 eh, y especial en los 90. ¿no? ¿Cuántas veces más necesitamos a Mauricio Catalán que, que, pegue un banano, que pegue un banano en el muro y que se lo coma a otro artista, como lo mismo que ya se había hecho cuando Wei, Wei pintó jarrones antiguos chinos y que vino otro artista y quebró el jarrón. Es decir, hay cierto agotamiento en este mundo contemporáneo internacional. Agotamiento de financiamientos y de cooperación internacional. En Costa Rica se fueron gibos Príncipe Claus, a cierto sentido, y otras. Sinergia perdió sus financiamientos en cine y así, ¿no? Cierre de venues culturales, cierre de Papaya Music, del Jazz Café de San Pedro y otros venues de música. El cierre de Art Media, la revista, ya hace algunos años. La falta de crítica de arte en la prensa. Bueno, eso ya también, es decir, los, los, los, ¿cómo se llama? los suplementos que tenían esa crítica desaparecieron. Una serie de cuestiones que… Pero por otra parte, algo que mencionó Susana, sí hay redes, ¿no? Eh, y eh, eso abre otra mirada, porque la verdad es que las redes de Virginia eran más como presenciales, a pesar de que ya existía el correo electrónico. Pero las redes ahora son mucho más eh, proteicas, ¿no?, eh, inmateriales, etcétera, y entonces cómo se trabaja en este contexto eh, de las redes, y no, no me refiero a Facebook, me refiero a las redes que se comunican de distintas maneras, pero para las redes que sí operan acerca de las redes sociales propietarias, Facebook, Instagram y todo eso, ya sabemos que se pierde algo que desapareció con la prensa de arte, es decir, una presencia pública para todo el mundo, es decir, cuando uno publica en áncora o en viva algo sobre el mundo del arte, ¿verdad?, o sobre cualquier otro sector cultural, eso, por lo menos la gente que lee periódicos o leía periódicos, podría existir una esfera pública para la gente que leía periódicos, no importase que tuvieran 80 años o 15, bueno, 20 pongamos, o que vivieran en Limón o en San Carlos o en San José, si tuvieran acceso a eso sería… Sabemos que las redes sociales son como silos, ¿verdad? Es decir, que, que quienes participan de ellas tienen eh, características comunes, entre intereses comunes. Entonces, hay otra cuestión que también hace dos o tres meses, quizás algunos de ustedes estuvieron en el encuentro que se, se, se hizo en el Satisfactory acerca del de mercado del arte. ¿no? Es otra cosa que, entre las cosas que son distintas, ¿qué mercado de arte en Costa Rica? ¿no? Juan Ignacio Salón de Calú, Daniel Soto del MAC, Klaus Steinmetz y otros debatieron sobre esta cuestión, ¿dónde está el mercado del arte? Y lo que decían es, bueno, no hay nadie comprando, es decir, los coleccionistas han desaparecido, salvo algunos, eh, eh, los, ar, al, algunos cole, eh, galeristas se quejaron de que algunos artistas están vendiendo directamente a coleccionistas y por lo tanto el intermediario, la galería, está perdiendo eh, espacio y por lo tanto capacidad de promover al artista. Entonces, era parte de un debate, pero lo importante aquí es que, hay otro, otra pieza de una coyuntura que no está, eh, además de lo que mencionó Susana de las deficiencias de los museos, que ya Virginia había mencionado. Bueno, la transformación de la curaduría también, ¿no? la expansión de lo que se entiende por curadoría, todos los aspectos que tienen que ver con la creatividad. Si, si en los años 80 curadoría era exclusivamente, inclusive en los 90, exclusivamente cuestión de artes visuales, Hoy en día curadoría está en todas partes, se curan menús de restaurante, se curan selecciones de libros y para quien no sabe, Costa Rica ahora, San José, perdón, San José es eh, patri, patrimonio, no, ciudad, univers, ciudad mundial del diseño, ciudad creativa del diseño, ¿quién sabe exactamente el término? Sí, por la UNESCO. Claro, ahí hay toda una curadoría urbana, ¿no? que entonces la idea misma de curadoría se ha extendido en un entorno que no, del cual no se hablaba a inicio de los 90, que eran las ciudades creativas. ¿no? Y del papel, de la, de la misma manera que el, se podría, análogamente, lo que se podría decir del curador que absorbe, trabajo de artistas, las ciudades creativas van absorbiendo las distintas industrias culturales, subordinándolas a una dinámica económica distinta. Esta es otra parte de la coyuntura en que estamos viviendo, ¿no? Así, los museos, los centros culturales, si se, si se articulan ahora serían por esas figuras de ciudades creativas. Eh, lo que hace de la práctica curatorial eh, el tipo ideal de acción en el complejo creativo es sin embargo el desdibujamiento de los límites a lo largo de las trayectorias, eh, a las distintas eh, trayectorias dentro del campo del arte y en otros ámbitos sociales, ya mencioné los, los restaurantes. Otra cuestión, las plataformas de medios sociales invitan a todos a curar sus propios perfiles, es decir, que la cultura de red y de plataforma de internet es, son plataformas de curación. Así que esa idea también cambia. Y finalmente, eh, el protagonismo de la participación y la colaboración. Proyectos de arte que se han salido del mundo del arte y se encargan de la mediación con colaboradores. De hecho, es lo que en este momento vengo investigando en los últimos tres años. Curadores. Gente de arte que ha decidido salir del mundo del arte para trabajar en procesos de colaboración fuera del mundo del arte, que encuentran que eh, ejerce, digamos, una, una suerte de fuerza distorsionadora de lo que son colaboraciones creativas. ¿no? Eh, solo para mencionar un ejemplo, sería Casa Gallina en la Ciudad de México. No sé cuánta gente conoce esto. Y finalmente, eh, en términos de la coyuntura política, eh, no estamos post-acuerdos de paz, estamos con un nuevo momento de manifestaciones, eh, eh, eh, enormes manifestaciones contra el neoliberalismo. En Chile, en Colombia, en México, las ha habido en Argentina, se remontan un poco más atrás a, a Occupy, ¿no? a los neozapatistas, etcétera, que también tienen otra dinámica y que forman una parte, digamos, de la coyuntura política distinta. Entonces, un poco la pregunta para mí es, en, en este campo de fuerzas distinto al año 94, eh, ¿cómo se mueve uno para eh, fortalecer los intereses de un sector de arte que viene de, de, desafiándose en esta coyuntura. Gracias. Eh, muchas gracias, eh, George y Susana, por sus intervenciones. Eh, bueno, yo quería decir que ambas ah, dejan eh, preguntas muy importantes y muy sugestivas, y muy sugestivas eh, que para nosotros también han estado resonando en tanto hacer la muestra, como dijo Lola, tenía que ver no solo con mirar atrás, sino pensar cuál es el legado de Virginia en el presente y de qué manera podemos actualizar el compromiso ético eh, que ella tenía. ¿no? Y, y justamente actualizar ese compromiso implica enfrentarnos con preguntas nuevas porque efectivamente en el campo, el campo en el cual Virginia estaba operando hace dos décadas atrás o una década atrás eh, es significativamente distinto al campo actual. ¿no? Y yo creo que eso es una, una pregunta eh, o, o una serie de preguntas eh, muy, muy relevantes. Eh, creo que una manera para nosotros de responder a ello, y es algo que lo leyó, decimos en el ensayo, eh, a modo de cierre, es eh, repensando cuál es el rol de la institución que ella fundó, que es Teorética, y de qué manera Teorética puede responder al presente. Eh, Evidentemente las respuestas son muchas eh, y una cosa que estamos haciendo eh, en los últimos eh, dos años es eh, un cambio en el modelo de gestión, que como ustedes saben tenemos una dirección colectiva y este modelo de dirección colectiva creemos que es una, una extensión ¿no? de la manera experimental en la cual Virginia también entendió el trabajo curatorial y de gestión, y creemos justamente que esa, que esa actualización, que es en realidad una pregunta antes que una respuesta, es una manera de ser coherentes ¿no? con, con, con el espíritu que animó la fundación de Teorética a fines de los años 90. Eh, bueno, dicho esto, quería simplemente mencionar también a Cristina Paoli, que es la diseñadora del libro, eh, querida amiga también, que hizo un trabajo fantástico. Y yo creo que ya lo dije, pero quería nuevamente agradecer a la familia de Virginia que realmente acompañó todo el proceso y sin ellos hubiera sido eh, literalmente imposible desarrollar una exposición de esta ambición, ¿no? que implicó realmente presentar obra personal suya, documentación, eh, etc. ¿no? Así que eso es, eso es muy importante para nosotros resaltar. Eh. Y bueno, los libros están a la venta, esto es, creo que estaba haciendo la cuenta ahorita mentalmente, creo que es el décimo libro que publicamos desde que reactivamos el proyecto editorial impreso en el año 2016, lo cual creo que es bastante significativo, en tres años y un poco hemos publicado bastante y vamos a seguir publicando, y bueno, eso también tiene que ver con actualizar el proyecto intelectual de Virginia, ¿no? eh, y creo que incluso el énfasis que se hace, y, y lo conecto con lo que tú decías, Susana, eh, el énfasis que, que Virginia colocaba en el trabajo de las artistas mujeres, no por una cuestión de cuota, sino porque realmente creía firmemente que, que la, la, la práctica artística de las mujeres tenía un nivel de, eh, ¿cómo se puede decir?, Como eran, eran visionarias en términos de las preguntas que estaban planteando y creo que la manera en la cual Virginia acompañó eso es, es fundamental y nosotros en realidad casi sin proponerlo, pero ha, ha ido ocurriendo de manera orgánica eh, la cantidad de exposiciones individuales que hemos dedicado en los últimos años han sido justamente artistas mujeres porque creemos que han transformado las gramáticas del arte contemporáneo, que empezamos con Patricia Belli hace cuatro años, o tres años, el año pasado con eh, Priscila Monge y Victoria Cabezas, y este año bueno, hicimos una exposición muy pequeña, muy linda, de Rosalena Curruchich, que es una pintora indígena guatemalteca, y ahora esta muestra de Virginia, que está en México hasta enero. Entonces, bueno, en fin, creo que hay como continuidades, yo creo que eso es muy bonito de... De, de percatarnos ¿no? y además percatarnos en el mismo hacer, ¿no? antes de, de pensar en una especie de programa. Eh, así que bueno, nada, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado esta noche en esta última actividad de nuestro año de aniversario, eh, les invitamos a que nos acompañen brindando con, con nosotros, hay vino, tinto, blanco, cerveza y nuevamente los libros están a su disposición. Así que bueno, muchísimas gracias y buenas noches.